¿Puedes imaginarlo? Yo, en los salones de Headside, estudiando con Willow y Goose, y tal vez con Amity. Amity, ¡oh, caramity! Quedamos en vernos para darme mi